Un guardia civil hunde con una brutal carta a Pedro Sánchez el Ocupa y a Podemos. Corre como la pólvora en las redes sociales una carta de un agente de la Guardia Civil, destinado en Ceuta, que repasa las últimas horas en la ciudad autónoma después del asalto de centenares de inmigrantes a la El escrito, que se está haciendo viral y al que ha tenido acceso periodista digital, comienza diciendo que en el día de hoy se ha producido una agresión a miembros de la Guardia Civil de Ceuta, por consecuencia de sus políticas progresistas y populistas. Hoy no hemos visto la banda de música, para recibir a los 600 africanos que han invadido territorio español. En ningún país serio, su presidente facilitaría la invasión por la fuerza, como sucede en España. Debo felicitarle a usted y a sus socios podemitas, por su buenismo y por su progresismo. Debería el general de zona de la Guardia Civil, ordenar que todos los invasores, que han humillado y maltratado a los guardias civiles del GRS, sean introducidos en furgones y llevados a la casa que pagamos todos los españoles y que hace poco reformó tu mujer. Quizás pensando en la llegada de nuevos invitados. Y sigue su repaso. Los jardines de palacio son amplios y puede montar unas carpas para alojar a estos honrados y perseguidos ciudadanos. A alguno de ellos y esto se lo dejo a su elección, se los podría llevar en el Falcón, para que conozcan la cultura de España. Evite a Dequilars, quizás no sea de su agrado y se sientan molestos. Para no agobiarle, con tantos africanos, podría repartirlos con su socio Pablo. En su finca, quizás unas decenas de ellos se pueden alojar. ¿Qué derechos puede tener un invasor inmigrante, que entra en un país, atacando a las fuerzas del orden público, arrojándoles heces a la cara y calviva. 22 guardias civiles heridos, por estos honorables ciudadanos extranjeros. Así se ganan los derechos de la sanidad universal, que propugna usted. Se dan puntos exclusivos por ser más agresivos y por arrojar mierda y calviva a los miembros de la Benemérita. La próxima vez, se pone delante y la recibe usted, sus ministros, sus socios y los periodistas que les apoyan, pero sin escoltas. Y machaca políticamente a Sánchez. Usted cree que 600 extranjeros cruzarían la frontera de Estados Unidos por la fuerza. En un país serio, existiría un presidente serio. Usted no lo es, ni lo será, la hemeroteca le pone en su sitio y sus ocurrencias lo pierden. Llegó mintiendo y seguirá mintiendo a los españoles, pero no arreglará el problema que usted ha provocado con la inmigración. La foto, ha podido con usted. El efecto llamada ya está aquí y ahora nos lo comeremos los españoles. Siga usted, perdiendo su tiempo tratando de desenterrar a Franco. Mientras ciudadanos de otros países invaden nuestro país por la fuerza. Si tuviese un poco de dignidad, cosa que reclama a otros, hoy mismo daría la orden a su ministro del Interior, para que impidiese por la fuerza la entrada de ciudadanos ilegalmente. Y concluye con alabanzas a la policía y Guardia Civil. La Guardia Civil no fue creada para ser humillada por extranjeros. Si hoy mismo hubiese ocurrido lo contrario, los podemitas barra socialistas hubiesen salido en procesión, hablando de la brutalidad de la Guardia Civil. Si quiere seguir como hasta ahora, elimine del uniforme de los guardias, sus armas que lleven una flor, una mantita de la cruz roja, un bocadillo de chorizo, unas sandalias y la tarjeta de la Sanidad Universal, para entregar in situ. Ese debería ser el kit del Guardia Civil en la frontera. Felicitaciones a los compañeros de la Guardia Civil. Lástima que tengamos un comandante en jefe que no está a la altura de las circunstancias. Deje señor Ocupa, de planificar viajes a festivales de música y tomé las riendas de esta situación.